Dentro de poco estará llegando la mejor época del año en Fortnite, la Navidad, con sus 14 días de Navidad, los cuales nos traerán recompensas gratis, nuevos eventos y desafíos. Pero, Neox, ¿exactamente cuándo todo esto? En este vídeo encontrarás toda la información del nuevo evento y todo lo que está por llegar. No se pierdan nada y quédense hasta el final del vídeo. Deja tu poderosísimo like en este video ahora mismo O no recibirás estos regalos de Navidad, hermano Tu mismo, tío ¡Hey! Antes de empezar con el vídeo de hoy Hoy te enseñaré cómo ganar tus primeros euritos totalmente gratis Honeygain está patrocinando este vídeo y es tan sencillo como tener un simple móvil o un ordenador. Puedes descargar tu aplicación de Honigan y hacer tus primeras ganancias en dólares o en euros. Y además podrás conseguir Netflix, pavos y Spotify gratis. ¿Y Neox cómo se puede ganar dinero solo con un móvil? Para empezar ya solo, por empezar te van a dar 5 dólares totalmente gratis. Y esta aplicación lo que hace es utilizar el ancho de banda de tu internet que no estéis utilizando en este momento. Por lo que no será... Súper útil si no estamos haciendo Nada de nada ¡Uh! Acabo de pedir Mis primeros 20 dólares En la aplicación y ya han sido recibidos Realmente sí se puede cobrar Pero tiene un pero lógicamente Me voy a hacer rico con la aplicación Voy a ser millonario No, la verdad es que no pero podrás conseguir pavos, Netflix, Spotify, diferentes cositas que a final de mes, pues si puedes conseguirlas gratis, se agradece muchísimo más. Así que familia, ya sabéis, tenéis el link debajo en la descripción, probarla, y si no os gusta, pues os la quitáis, pero podéis probarla, ya tenéis 5 dólares solo por probarlo. Así que chicos, fácil, ¡Oh! Ahí está, ahora. <ríe> podéis poner el código Mr.Teneox, como estáis viendo, justo ahora, aquí al ladito, y ahí tendréis vuestras primeras ganancias. Ahora sí, chavales, empezamos con el vídeo de hoy. ¡Chau! Jingum bell, Jingum bell <risa> ¿Pero qué es esto? ¿Todo nevado? ¡Oh, wow, nevado! <risa> Amigos, el Winterfest está por llegar en Fortnite muy pronto Y es que los filtradores de Fortnite nos han contado un secreto Parece que con la actualización 15.10 Estaría llegando el nuevo evento de Winterfest a la isla de Fortnite como sabéis, cada año siempre vemos modificado el bus de batalla y decorado con adornos navideños. Y creerme cuando os digo que esos eventos realmente mola muchísimo jugarlos. Y una de las skins de navidad ha sido revelada. 14, 15 y 16. Esos son los días en los cuales la nueva actualización podría ser lanzada. Entre esos días recibiremos la actualización 15.10 en Fortnite y el nuevo evento de Winterfest. Y lo que la Neox Army ha venido a ver hoy son las recompensas que conseguiremos este año. Aquí sí. Pues deja tu like, bro. Si no lo has dejado todavía, tío. Te lo he pedido antes. Yo pidiéndote likes y tú pidiéndome las recompensas. ¿Lo hacemos los dos? Venga, va. No, no, en serio, bro. <ríe> ¡Así es, amigos! Un total de 14 regalos serán nuestros durante el evento. No es ninguna novedad, realmente lo hacen cada año. Así que simplemente completando los desafíos que nos pongan cada día obtendremos dicha recompensa totalmente gratis incluyendo cosméticos, skins, gestos e incluso camuflajes pero el año pasado tuvimos un total de 28 regalos gratis cada día podíamos conseguir hasta dos regalos uno gratis en la casa del cascanueces y el otro completando los desafíos estas recompensas es que os voy a enseñar han sido filtradas, pero aún así quizás puedan tener más variantes o cambiar en algún detalle en algún momento. Así que presten atención porque les mostraré absolutamente todas las que hasta ahora hemos visto gracias a las filtraciones. Tenemos la Gingerbread Rider, que como podemos ver viene con esta mochila la cual parece... Que tiene diferentes estilos o es reactiva Y esto lógicamente viene también con el regalo de la galleta navideña El pico, lógicamente Podría ser quizás este regalo el regalo final de Winterfest Como el del año pasado fue la skin del mamut Recuerdan que podíamos escoger qué regalo abrir Menos el regalo final que tan solo estaría disponible al abrir todos los demás regalos, ¿verdad? Al parecer Epic Games este año tiene algo muy parecido entre manos Las cajas de los regalos contendrán sonidos los cuales nos guiarán para saber qué regalos esconde dentro El año pasado teníamos algo parecido Podíamos escuchar el sonido de la caja para saber cuáles dos opciones de regalo había relacionadas con ese sonido esto hizo que el evento fuese mucho más chulo Y que seguramente este año implementarán algo muy parecido Pero sin la cabaña del cascanueces Este año no ha sido añadida a los archivos de la siguiente actualización Así que seguro tendremos la cabaña de alguien próximamente ¿Quién les gustaría que fuese? Yo creo que una buena opción podría ser... La cabaña del elfo entre todo lo que encontramos también sabemos que un nuevo jefe estará llegando pronto, un nuevo mercader, esta skin la encontraremos por algún lugar nevado en el mapa el cual nos ofrecerá misiones y lógicamente recompensas a cambio de oro recolectado. Es una de mis skins favoritas de invierno. La verdad, está muy pero que muy chula, así que si llega a la tienda, código Mister Neox en la tienda Art Cracks. Además, esta skin parece que no tiene ningún apodo en la tienda de Fortnite, por lo que probablemente sea una de las recompensas de este año en el Winterfest. He dejado en Instagram una encuesta para que voten la skin favorita de Navidad. A ver cuál equipo gana, vayan todos a seguirme y voten en mis historias de Instagram la skin de navidad favorita para vosotros. No no, y no solo eso, además esta skin trae una nueva mochila super chula de navidad y encima tenemos la descripción de esta skin llamada Snowmando, la nueva skin. Os hemos comentado que será uno de los nuevos mercaderes por el mapa, verdad? Pues esta es su descripción como mercader. Snowmando en realidad preferiría trabajar en perfeccionar su receta de chocolate caliente que todas estas peleas Pero sabe que un muñeco de nieve debe hacer lo que debe hacer un muñeco de nieve Interesante descripción ¿Quieren ver cómo será la sala de los regalos? ¡Wow! También fue filtrada esta imagen Encontramos en los archivos del juego la escena de Winterfest 2020 en Fortnite esto podría ser o bien el modo salvar el mundo o también del Battle Royale. Pero en las imágenes también se puede ver... ¡Un trineo! ¿Será que tendremos este año un trineo como vehículo en el juego? ¿Como vehículo en el juego? Wow. Sería alucinante. Pero para antes de Navidades... Lógicamente Fortnite ha anunciado una nueva colaboración con personajes de series que nos encantan Esta vez se trata de Michonne y Daryl de The Walking Dead ¡Wow! ¿Qué os ha parecido el tráiler? Tendremos estas skins el día 16 en la tienda de Fortnite. Preparen el mejor código del mundo ahora en la tienda. Y si llegamos a 10.000 personas usando el código, regalaremos hasta 5 packs de The Walking Dead entre todos. Gracias a todos por ver el video y espero que os haya encantado. ¡Nos vemos mañana cracks! ¡Chao!